La fecha, a partir de la vigencia de la ley 812, del primero al 15 de julio, eh, prácticamente 8.496 contribuyentes ya han gozado de este beneficio, han pagado en efectivo sus deudas tributarias y el monto asciende prácticamente a 96.000 millones de bolivianos. ...por un total de contribuyentes de 8.496... ...ese es el importe que... ...que hace impuestos nacionales... ...y que los contribuyentes han ido eh, pagando... ...¿qué implica este impuesto o este cobro? ...se presenta en este caso el haberse beneficiado... ...con una tasa de interés del 4%... ...de interés así como también de la reducción de la sanción en un 60%, que el tributo omitido asciende a 89 millones de bolivianos, el mantenimiento de valor a 2.677.000 y los intereses ascienden a 2.962.000. Este cálculo de intereses precisamente es aplicando ya lo que establece el nuevo código tributario como una tasa de interés en este caso del 4%, y por supuesto la sanción por omisión de pago que representa presenta 795 mil, se presenta prácticamente el 40%, es decir, una rebaja del 60% que establece precisamente la ley 812. Esas son las ventajas, son las, los beneficios que están en este momento gozando, en este caso, los contribuyentes...